1 y, 44, 1 y 43 de la tarde en el Perú, 8 de la noche con 43 minutos en Europa. Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Perú. Les saluda Manuela Bastidas. A través de su espacio Todo Cambia Noticias, que se emite desde la ciudad de Milano, Italia. Gracias amigos por permitirnos ingresar a sus hogares y el día de hoy con una importante entrevista al doctor Wilfredo Robles, quien es parte y obviamente eh, defensor del presidente Pedro Castillo, con quien vamos a conversar dos temas que nos convocan, como es el informe del Comité de, la, de los Derechos Humanos. Mucho se está analizando, comentando y haciendo eh, interpretaciones, eh, esperemos, no antojadizas, sino apegadas a la parte legal, eh, jurídica, a nivel nacional e internacional. Por el bien de los eh, seguidores eh, de Pedro Castillo, por el bien de la credibilidad que se debe de tener en el ámbito jurídico internacional. Mm, eh, y obviamente esto también implica conversar sobre la parte administrativa eh, íntimamente ligada a la parte jurídica relacionada a la sanción que haya emitido el INPE en su condición de quienes son pues los que dirigen la parte técnica administrativa de los penales en nuestro país. Doctor, oh, le saluda a Manuela Bastidas, bienvenido a Todo Cambia Noticias. Sí, muy, muy buenas tardes, estimada Manuela y a toda la audiencia de Todo Cambia Noticias a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta. Eh, doctor, eh, quisiéramos in, in, iniciar esta entrevista in, yendo de la parte particular a la general. ¿Cómo va a ganar un informe bastante pormenorizado de la sanción que ha emitido a través de una resolución el IMPE eh, y en esta resolución se contempla de acuerdo a lo que tenemos conocimiento que el presidente Pedro Castillo está impedido de recibir visitas vale decir esto esto está orientado a visitas de carácter familiar a, visitos, a visitas de todo orden, eh, detállenos un poco al respecto Sí, este hay una eh, resolución de sanción eh, 01-2023 del Consejo Técnico Penitenciario que es el que opera o este, digamos está ahí en el, en el establecimiento penitenciario de Barbadillo en el cual eh, acuerdan sancionar a José Pedro Castillo Terrones eh, con limitación de las comunicaciones con el exterior, dice, por el periodo de quince días. Eh, y bueno, pues esa, este, este, bueno, bajo esos términos eh, que parecieran diplomáticos, este, lo que están diciendo es que lo dejan sin visitas, familiares y de amigos. Entonces, solo pueden visitarlo los abogados. Se refiere a que eh, eh, no pueden visitarlo los amigos. Cabo. No, no se le ha entendido muy bien. Si podría elevar un poco el tono de la voz, doctora Robles, por favor. Ah, sí, decía que la, la resolución ha dispuesto privarlo por 15 días de las visitas de familiares y amigos. Ya. ¿En sí. qué se basa la emisión de esta resolución y a qué se debe, doctor? ¿Y quiénes bueno, componen este Consejo Técnico Penitenciario? El Consejo Técnico Penitenciario está integrado por el director Héctor Alberto Sandoval Moreno. Eh, bueno, la, la abogada María Guadalupe Santa María Falcón, que es jefe del órgano técnico que ha votado en contra, el, el señor William Edgar Antesana Pérez, y el señor Hugo Yuchan Fernández. Entonces, el, el de seguridad y, de, y el administrador, estos dos últimos. Entonces, este... Bueno, eh, la, ellos toman como pretexto el hecho de que en una cuenta de Twitter del mes de, de, de enero apareciera una publicación eh, eh, de saludos hacia los jefes de Estado y de gobierno que participaron en la cumbre eh, de jefes de Estado de la CELAC en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, este, en una cuenta de Twitter que figura um, con el nombre de Pedro Castillo Terrones. Tenemos Entonces, conocimiento que el presidente Castillo no cuenta con ningún medio que posibilite el tener este tipo de comunicaciones. Entonces, ¿cuán cierto es y o basados en qué eh, elementos que podrían señalar de que sí, realmente ha sido pues quien envía esta, este saludo a los jefes de Estado de esta cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Argentina. ¿Cómo va? ¿Hay alguna pesquisa interna que se tenga que hacer? Ustedes han pedido los eh, informes respectivos que acrediten que realmente fue eh, una, un saludo emitido por la persona de Pedro Castillo. Claro, en realidad eh, no hay una prueba objetiva que determine que Pedro Castillo haya sido quien ha publicado esos, esos saludos. Y es más, este es, eh, es prácticamente lógico presuponer que estos, estos saludos se han hecho fuera, o este esta publicación se ha insertado fuera del ámbito territorial físico que ocupa el establecimiento penitenciario. Entonces sería una tercera persona que se encuentre en libertad. No sería una persona privada de libertad que se encuentre en ambarbadillo como es el caso de Pedro Castillo. Entonces, este, primero que le que lo sancionan por un hecho ajeno, un hecho por, por, llevado a cabo por un tercero. Segundo, que ese hecho llevado a cabo por un ajeno no puede constituir falta ni ni grave ni mediana ni leve de ningún tipo eso no es falta porque en, en el en el derecho punitivo o en los, las ramas del derecho que sancionan conductas se protege un bien jurídico siempre en este caso jurídico no la vida la integridad física la libertad el honor el, el patrimonio, la seguridad pública, la tranquilidad pública, la administración pública, pero es algo inofensivo, no es como si a un, es como si a un niño de, de, de, de escuela primaria lo sancionaran por ingresar a su aula saludando buenos días profesora, buenos días compañeros, o sea prácticamente a ese, a ese, a ese colmo de la incoherencia de la, de la irracionalidad se ha llegado en el ánimo de seguir cobrando venganza contra Pedro Castillo. Y otra cosa que habría que agregar es la competencia. Estos señores funcionarios o empleados penitenciarios tienen una competencia disciplinaria, pero por razón de por razón de territorio, esa competencia disciplinaria no puede eh, extrapolar, eh, exceder los límites en establecimiento penitenciario. Incluso si es respecto a un interno, tendría que hacer solo en el espacio donde se desenvuelve, se desplaza, es interno. Entonces, este, ya ellos están, digamos, excediendo ya sus, sus prerrogativas y claro, ¿cómo se explica toda esta vulneración? Primero, es una prueba más de que en el Perú no existe Estado de Derecho. Lo que existe es una dictadura que impone, bajo consignas políticas, qué es lo que hay que hacer sin importar si se transgreden normas, leyes, constitución, principios básicos del derecho, como en este caso, con tal de eh, seguir este, cobrando venganza sobre Pedro Castillo. Ahora, eso, eso es lo que observamos en este caso. Eh, obviamente, mmm, dentro de las funciones, porque existe un reglamento, obviamente en todo establecimiento penitenciario y este reglamento corresponde a que eh, se ha cumplido a cabalidad eh, y esto obviamente implica que este cumplimiento de ese reglamento interno del determinado establecimiento penitenciario corresponde a que este órgano técnico conformado por todo un equipo de profesionales tenga que eh, hacer que realmente haya cumplimiento entonces esto va mucho más allá de las funciones o de las competencias de, de este órgano técnico es lo que usted está señalando doctor, frente a ello ¿hay algún recurso jurídico a los cuales ustedes puedan invocar eh, para que eh, no, no vaya a repetirse este hecho, eh, toda vez de que ya pasó una semana o cinco días eh, de, esta, de la emisión de esta resolución, pero podría volver a repetirse ¿Hay algún recurso que hayan presentado para pedir y observar este, el hecho de que este órgano técnico está extralimitando sus funciones con, claro, con clara consigna política, como bien usted lo refiere? Su micrófono está apagado, por favor. Sí, eh, disculpa, inmediatamente después y dentro del plazo que establece el Código de Ejecución Penal se interpuso un recurso de apelación por parte de la defensa. Y en este, como en otros casos, accionaremos eh, los recursos y las vías que correspondan hasta lograr desmontar cada una de todas las arbitrariedades que se cometen contra José Pedro Castillo Terrones. Esta es una más de las arbitrariedades que se está cometiendo, no solamente a nivel interno, desde su reclusión, eh, sino también eh, se ha empezado a propalar imágenes donde se ve a Pedro Castillo y su rutina diaria al interior de este establecimiento penitenciario. De acuerdo a la normativa legal vigente, ustedes como abogados, eh, están viendo si esto se está cumpliendo dentro de los cánones eh, que respeten la eh, privacy de, de, del interno, de, del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo va el tema de su salud? También hay, hay mucha gente que se está preguntando, toda vez de que ahora no aceptan que lo visiten familiares. Hay un equipo médico que lo está visitando, por ahí se señalaba de que estaba resquebrajada su salud. Mm, infórmenos algo al respecto doctor Wilfredo Robles bueno hay un eh, uno de los canales adictos a la dictadura ha sacado un reportaje donde entiendo que este incluso han invadido porque todo hace presumir de que eh, hacen ingresar un dron dentro del espacio del centro carcelario entonces acá hay una de dos cosas o la policía que vigila el, eh, la parte circundante ha este digamos filmado con un dron o es el Instituto Nacional Penitenciario porque si ya es un tercero, primero si fueran ellos tendrían que tener una autorización administrativa para hacerlo y segundo en segundo lugar es este, si es, si es con fines de seguridad, ¿por qué tiene que parar en los, en los estudios de un canal de televisión? Ahora, si no fue así, entonces, ¿qué investigaciones están haciendo? Porque una, una entidad privada está invadiendo un espacio de, de seguridad un espacio que tiene que ver con la seguridad pública y, y bueno, alegremente no, no, se, no se plantea nada. Ahora por otro lado eh, eso también podría generar algún riesgo, es decir, si cualquier periodista o canal puede introducir un dron tan cerca de donde está este Pedro Castillo también podría ocurrir de que pudieran con un dron atentar contra su vida. Entonces eso nos genera preocupación y es motivo de, este, de analizar los alcances de, o las repercusiones políticas que esto pueda tener. Ciertamente genera preocupación y hay algún... Eh... Eh, mecanismo legal que se esté activando para que no se vuelva a repetir también esta conducta que pone no solamente en grave riesgo la salud de, de, de presidente, sino también, al, vuelvo a señalar alguna sanción, porque se tendría que ya poner en evidencia que esta es una conducta recurrente por parte de quienes se encargan de eh, las el manejo de la parte administrativa del limpi y también de la seguridad este, este establecimiento penitenciario en torno a la seguridad lo maneja la Policía Nacional o el INPI en torno a la seguridad, no a la parte administrativa No, la parte de la seguridad la vigilancia exterior es a cargo de la policía Ahora, respecto a la salud de Pedro Castillo Terrones bueno, es se encuentra dentro de lo medianamente normal, ¿no? Pero obviamente como toda persona eh, que es mayor de 50 años, tiene pues obviamente eh, situaciones que atender, ¿no? Como la discapacidad auditiva que él tiene. Pero de ahí a la campaña que se ha desatado, diciendo, afirmando que Pedro Castillo está decaído, deprimido derrotado, eso no es cierto, eso creo que es una eh, otra de las mentiras que la derecha ha inventado porque bueno, en primer lugar porque de, desearía no sueñan con verlo así pero bueno, lamentablemente para ellos no es así, Pedro Castillo está moralmente sereno eh, integró y este se mantiene pues resistiendo todas estas y otras eh, otros actos de crueldad de la dictadura el doctor Wilfredo Robles, abogado del presidente Pedro Castillo, acaba de señalar en todo cambio noticias que Pedro Castillo, presidente del Perú, estaría íntegro moralmente, psicológicamente y físicamente, es lo que nos quiere decir desmintiendo algunas versiones que señalaban de que estaría en esos aspectos quebrada su salud. Acaba de desmentir usted, doctor, y eso bueno es buena noticia para los seguidores de Pedro Castillo. Sí, eh, sí, lo desmentimos categóricamente. Y casualmente esta, esta este, este psicosocial se, se dio y es notoriamente se, se ha, ha sido ha sido coordinado eh, para que eh, sobre este, este operativo psicosocial que quería mostrar a un pedro castillo eh, deprimido eh, decaído eh, se sume la sanción y ahí viene el reportaje del cuarto poder se da cuenta no nada es casual pues ¿no? nada es casual todo esto creo que tiene tiene sus concatenaciones todo es un plan no de la de la ultraderecha que obviamente pretende también de esa manera eh, traerse abajo a, a abortar eh, el digamos la movilización social ...y de desobediencia civil y de insurgencia que viene sosteniendo el pueblo peruano. Me parece Importante que podría... lo que acaba de señalar el doctor Wilfredo Robles... ...toda vez de que sí, pues, en, en política, y esto no solamente es un tema jurídico... ...sino también es un tema político, quienes no lo entiendan de esa manera... ...pues están teniendo, desde mi punto de vista, una lectura bastante equivocada, sesgada... Y eso implica de que si empieza, empieza a manejar información de que el líder, el, el jefe supremo, el presidente tiene quebrada la salud, esto causa no solamente susuras, sino es un golpe a sus seguidores y por lo tanto eh, habría que manejar con pinzas algunas informaciones doctor Wilfredo. Eh, respecto al informe del Comité de Derechos Humanos, ¿qué nos tiene que señalar? Hay muchas, muchas noticias y es mejor ir a las fuentes, a los que tienen no solamente la lectura jurídica, sino manejan datos, manejan, eh, están siendo los actores de alguna manera en cómo se da lectura a este comité, muy, a este informe del comité. Hay mucha interpretación al respecto, doctor. Nosotros le pediríamos eh, que nos explique un poco de manera detallada eh, eh, lo relacionado a este informe y básicamente referido a que hay, en buena fe obviamente entendemos, señalando de que ya sale Pedro Castillo, en dos días sale, en una semana sale, en quince días sale, mucha expectativa... Y que a veces se juega con estas y hay necesidad de que la población tenga y merece pues información veraz y que eh, el equipo del doctor, de, del abogado del presidente Castillo no pierda credibilidad. ¿Qué nos tiene que decir respecto a este informe, doctor? Lo escuchamos eh, para que las cosas queden absolutamente claras. Sí, sí. Eh... El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe eh, en borrador el 24 de marzo y el 5 de abril ya, digamos, el informe ya este, final, la versión final del informe, eh, haciendo una serie de observaciones a, al Estado peruano. Eh, bien entonces este, este informe es producto de sesiones que se tuvieron en Ginebra desde el 27 de eh, febrero hasta el 7 de marzo sesiones formales e informales que se llevaron en Ginebra y este eh, recordemos pues de que en ese contexto en que estuvimos en Ginebra en estas gestiones este, eh, tuvimos este, con usted y su prestigioso programa en la primera entrevista pues está directamente relacionado con eso no es como lo están presentando algunos especuladores eh, de que este informe ha caído del cielo o que eh, dicen la ONU no sin especificar qué organismo de, de puros buenos este, han lanzado este informe ¿no? o peor aún este, ya en el colmo de la desinformación hay quienes eh, hay quienes este, están torciendo las cosas y tratando de desinformar diciendo que la OEA ha realizado un informe y se lo ha pasado a la ONU ¿no? entonces me, me, este, la OEA se lo pasa a la ONU y la ONU emite un informe No o es sea, un poco el lenguaje deportivo este futbolero, ¿No? De que este, no sé, pues, este Sotil le pasa a Cachito Ramírez y Cachito Ramírez le pasa a Teófilo Cubillas igual, ¿No? Entonces eso este, ese es un terrible despropósito, porque la OEA y la ONU son organismos políticos de relaciones internacionales, uno es un organismo regional de estados que agrupa estados y el otro es un organismo mundial entonces, este, ahora, ellos tienen sus órganos específicos para el tema de los derechos humanos. La OEA tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y la ONU tiene el Comité de Derechos Humanos, tiene el alto comisionado y tiene algunos grupos de trabajo sobre temas específicos. Y también tiene el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? En este caso, el comité este, es un órgano de técnico de expertos independientes que se encarga de hacer un monitoreo, una vigilancia sobre el cumplimiento de pactos civiles, de derechos civiles y políticos. Entonces, ese pacto versa sobre el derecho a la vida, sobre el derecho, eh, la, la participación eh, en este, cuestiones de eh, participación política, eh, derecho a la libertad, una gama de derechos. ¿no? Entonces, estos, estos organismos periódicamente evalúan a los Estados, es decir, le hacen recomendaciones sobre la base de información que recogen de quién de las víctimas ¿no? o de abogados de las víctimas. No es que le piden informe a la OEA, porque cada uno tiene su propio funcionamiento. Entonces, eh, acá en este caso, en la, la 137 sesión se llevó a cabo para evaluar un informe respecto al Perú del año 2017. Entonces, el reto era que además de esas observaciones del, del informe, del, así el 2017 salió un informe similar, pero sobre otros temas, ¿no? Sobre otros temas relacionados a la indemnización de víctimas, etcétera, y una serie de las políticas de género. Y eh, entonces el reto era que se le planteara a este comité, que además de los temas observados en el 2017, a partir del 7 de diciembre se estaba dando una violación sistemática de derechos humanos en el caso de Pedro Castillo y de la población movilizada. Entonces, este, se impulsó para que se diera eso y finalmente los expertos recogieron esa, eh, toda esa temática. Pues, ¿no? Gracias a ese, ese trabajo que se hizo. Eh, fue recogida esa temática y se han hecho una serie de observaciones por parte eh, de este comité por ejemplo eh, sobre el tema de detenciones arbitrarias masivas, ejecuciones extrajudiciales tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes, abusando de los estados de emergencia entonces le plantean eh, varias recomendaciones, que no abuse de los estados de emergencia que garantice la integridad de la población civil en el contexto de protestas, que no se utilicen fuerzas armadas para el control de las multitudes, y también observa que en el caso de la vacancia de Pedro Castillo Terrones, no se ha ajustado al debido proceso, no ha habido garantías, y así. Entonces, esto ha sido presentado especulativamente, de manera amarillista, eh, como que ya? Entonces la ONU ha ordenado, yo no veo que la ONU haya ordenado nada acá de ejecución inmediata, incluso ayer, esta gente es tan irresponsable que el día de ayer este, me llamaban constantemente para decirme que si sí era verdad que a las dos de la tarde iba a salir el presidente Pedro Castillo, y han ido personas que han ido incluso con ramos de, de, de rosas, de flores, Imagínense cómo se juega con el sentimiento de la gente, diciendo que ayer, lunes, iba a salir otro pronunciamiento de la OEA donde ya ordenaban que repongan a Pedro Castillo. Entonces, este eh, la verdad que el presidente se encuentra pues muy, muy, muy enfadado con este tipo de difusiones o con que lo presenten que, como que prácticamente él está pues en el suelo moralmente derrotado, eh, este tipo de... Eh, eh, de psicosociales de la derecha y de gente que se presta para ello entonces ahora el informe es un buen avance sí es un avance ya es la solución final ya se resolvió el problema no no se ha resuelto el problema porque el problema el, el punto de partida o el, el, digamos la eh, la piedra de toque para resolver los problemas de restituir la democracia en el Perú, de tener condiciones de un debido proceso, pasan por la caída de la dictadura, pasan porque Dina Boluarte tiene que ser echada de ese palacio de gobierno y esos congresistas tienen que salir de ahí ese recinto parlamentario. No me cansaré de decirlo. O sea, la solución no va a venir de un organismo internacional. Ahora... Quieren hacer una mezcla de ONU con OEA cuando hay diferencias notorias. O sea, mientras la ONU, el Comité de Derechos Humanos, por lo menos parcialmente ha reconocido la realidad de una violación sistemática y masiva de derechos humanos contra la población en el Perú, la OEA está totalmente parcializada con la dictadura. La OEA respalda a la dictadura, eso es lo que venimos denunciando. Y por esa razón decidieron no darle medidas de protección a Pedro Castillo Terrones y sí brindárselas a la fiscal de la dictadura, Patricia Benavides, conocida opositora política de Pedro Castillo. A ella si se, si se la han brindado, prácticamente es una burla, porque ella está casi o tan protegida como la propia usurpadora Dina Boluarte. Entonces, eh, eso es una muestra o cuando vinieron en, en, en diciembre, enero, dieron una conferencia de prensa para qué? Para condenar las protestas y decir que estas habían degenerado en violencia. Yo no encontré mucha diferencia entre lo manifestado por este relator de la Comisión Interamericana que vino y Otárola. ¿no? O sea, prácticamente yo podía encender el televisor, escuchar su conferencia y... Bueno, cerrar los ojos y, y podía pensar de que estaba hablando Tarola, salvo por la diferencia de la, de la voz, ¿no? Pero se hablaba en el mismo lenguaje. Ahora, ahora, por eso es que les digo, les digo estos, a, estos, este, a estas personas, pregunten a nuestros hermanos bolivianos cómo se comporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a, a su caso, respecto a ese tema constantemente salen a denunciar que la, o, la OEA se está prestando para encubrir, para tapar los crímenes eh, de Áñez, de Camacho y demás eh, banda golpista derechista en Bolivia. Entonces, eh, no sé qué más se puede decir para que se comprenda de que la OEA respalda la dictadura de Dina Boluarte. Si esto, si algo, si la décima parte de lo que ocurrió acá entre diciembre y enero hubiese ocurrido en cualquier otro país cuyo gobierno es incómodo para Estados Unidos, no hubieran pasado ni tres días y la OEA hubiera, con a la cabeza, hubieran convocado a una asamblea de emergencia una asamblea general diciendo que esto urge y que los derechos humanos están violando tal como lo hicieron cuando se produjo hace dos años en Cuba lo que todo indicaba que fue una protesta fabricada desde la central de inteligencia americana pero sin eh, caer en que bueno el gobierno actual de Cuba sea pues de mi santo de mi devoción pero eh, fue notorio no o sea todos comenzaron a decir Miren, pues, la represión, ¿no? Las autoridades de Estados Unidos, de, de la propia OEA, ¿qué tal, no? Violación de derechos humanos, eh, pero ahí no hubo ningún muerto por arma de fuego, ningún herido por arma de fuego. Acá ya vamos más de 70 y el señor Almagro se cae en todos los idiomas. Y obviamente al son de esa música actúa la comisión y, este, y obviamente pues este, ese, no se puede cerrar los ojos ante esta realidad. La OEA está totalmente parcializada. Se le ha cerrado el micro. Nosotros agradecemos muy de veras la participación clara contundente del doctor Wilfredo Robles, eh, que es abogado del presidente Pedro Castillo, y que nos está señalando lo que es real. O sea, sí es cierto, hay un, una lectura jurídica internacional, hay, una, hay un equipo de abogados que están viendo la parte legal nacional, internacional, nacional, ¿No? Pero hay una población también que está bastante confundida involuntariamente porque hay muchas versiones, muchísimas versiones, doctor, cada quien analiza desde el enfoque que quiera darle, cada quien saca réditos de este escenario lamentable para el Perú. Porque hay una absoluta desinformación, producto también del interés que se está poniendo, producto de que hay mucho desconocimiento del marco jurídico nacional e internacional. Acaba de decir el doctor Wilfredo Robles que la solución no va a venir del lado internacional. ¿Es importante? Sí es importante, sí es importante. Que, que la OEA es un espacio jurídico internacional, jurídico político internacional, si sí es cierto, la, eh, la ONU a nivel mundial, eh, a través del comité, del alto comisionado, del Consejo de Derechos Humanos, juegan su papel, juegan su papel. ¿Es vinculante, doctor? Ya acaba de decirlo, no es vinculante. No, hay recomendaciones, pero en ninguna de esas partes algo que yo esté dándole, hay escuchado mal, hay interpretado mal, ¿sí? ha señalado de que no ordena que se, um, que se libere de manera inmediata al presidente Pedro Castillo. O sea, sí, hay que ser reincidente, pero para que quede el mensaje clarísimo. Este comité de los derechos humanos no ordena, hay una serie de recomendaciones al, pero como país miembro de esta de este organismo jurídico internacional, ¿verdad? Sí, en efecto, eh, sí, lo existe. Este informe eh, es una fuente de, de obligación, o pues sea, el Estado sí está obligado a cumplir. Pero, ¿Qué pasa si no cumple, doctor? ¿Qué pasaría si no cumple estas recomendaciones? Claro, pero no, no es que como de, como dijeron el día lunes ya tiene fecha. No, no, no, no le ponen una fecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? No, eh, lo que va a pasar es de que el comité o digamos al menos el mecanismo del comité es de que ellos programan sesiones periódicas y este informe así como se hizo sesión para evaluarlo del 2017 va a venir otra sesión para evaluar este informe ah, por los comentarios que se escucharon en Ginebra donde están dando es que sería no no tardaría tanto no probablemente eh, no tardaría tantos años como este no que por por la emergencia que hay de estos temas pero eh, podría tardar tranquilamente hasta el fin de año o el otro año. Entonces ahí el Estado tendría que rendir cuentas de cómo cumplió las recomendaciones y las víctimas podrían acudir y en ese trayecto ir informando, ¿no? Miren, señoras del Comité de Derechos Humanos, acá dice que no deben usar militares, pero mire, eh, estamos protestando y acaban de salir los militares en, digamos, en Ayacucho, en Las Bambas, no sé, ¿no? Entonces, ya documentarlo y hacerles conocer, ¿no? Entonces, eh, y obviamente en esa sesión también manifestar cómo es que se han venido incumpliendo las recomendaciones, ¿no? Y nuevamente eh, la defensa de Pedro Castillo podrá constituirse y de, de cualquier víctima que esté relacionada a estas recomendaciones, no solo Pedro Castillo. Entonces, por ejemplo, los familiares, de los hermanos ejecutados extrajudicialmente los heridos, porque los heridos en los heridos hay una tentativa de homicidio una tentativa de ejecución extrajudicial no es, es que bueno les falló pues la, la, la bala o tuvieron suerte y no los llegaron a matar pero prácticamente se quería hacer ejecución entonces ahí nuevamente se tendrá que rendir cuentas pero si esto es reiterativo podría digamos, el comité, eh, organizar en ese trayecto una, una, una misión de investigación o elevar al Consejo de Derechos Humanos, que ya es un órgano, ya no compuesto por expertos, sino por embajadores de los países, que recomiendan que al Perú se nombre una misión de alto nivel. Entonces, este, vengan, como sucedió más o menos en Bolivia, y comiencen a recabar pues, informaciones. Eh, o podría haber otro tipo de sanciones, ¿no? Diplomáticas, eh, podrían haber también sanciones económicas, pero eso es un escenario de que este se evalúe en una próxima sesión. Pero como lo dices claramente, no hay pues en ninguna parte del informe que el día lunes, eh, 10 de abril, este... Eh, eh, se tienen que restituir a Pedro Castillo y liberarlo, escarcelarlo, no hay nada de eso. En realidad ha sido una venta de, de humo y este, lo lamento principalmente, bueno, que los medios concentrados piensen o recogen lo, que es, recogen lo que sea, verdaderamente me importa muy poco, ¿no? El tema es que esto haya llegado a repercutir en los hermanos movilizados, ¿no? Es lo más lo más sensible y creo que ellos este, merecen el respeto eh, y, y Estamos pues, en conversación con el abogado Wilfredo Robles quien, fue pa, eh, quien estuvo en esta uh, reunión número 137 que se realizó en Ginebra entre el mes de febrero y marzo si mal no recuerdo doctor y como bien lo ha señalado estuve presente una de las intervenciones donde se hizo la pregunta a la esposa del de presidente Pedro Castillo. De igual manera, eh, estuvo con un equipo de abogados. Usted recuérdenos, en esa reunión, en esa 137 reunión en la que participaron expertos de este Comité de Derechos Humanos, se evaluó. Todo lo concerniente al cumplimiento como parte de este comité el Estado peruano, si se estaba dando cumplimiento a los derechos cívicos y políticos en nuestra patria, y en ese marco justamente se daba esta grave violación de derechos humanos, violación en masacres y todo lo que ya ha expuesto el doctor y justamente ahora hay un informe, informe que ha sido emitido pero que en ninguna de sus partes ordena con fecha precisa o con carácter determinante el hecho de que se libere al presidente Pedro Castillo, o sea, lo dijo el doctor Robles, en este momento no hay que vender humo, no hay que vender humo por respeto al soberano. No creemos, no, no es necesario crear expectativas por respeto al soberano. Vuelvo a repetir, desde ese pequeño espacio todo cambia noticias. Doctor Robles, en ese marco, usted acaba de ser bastante duro, pero es necesario ser preciso duro a pesar de que esa verdad afecte. ¿Qué es lo que va a restituirse? ¿Qué es lo que va a hacer de que se respete ese voto popular, ese voto del pueblo? Al margen de que sea Pedro Castillo o no, puedo llamarse tal o cual, tener otro nombre, sino el respeto al voto del pueblo que se siente indignado porque no se está respetando esa es lo que debería hacer la población? Más allá de la lectura jurídica que es necesario, hagamos también una lectura sociopolítica, doctor. Ah, bueno, yo creo que eh, desde el 7 de diciembre eh, se marcó el camino muy nítidamente y no necesitamos aún un un experto en leyes o algún intelectual limeño, ¿no? Este, que a veces están pues, en un pedestal, ¿no? No, no, o sea, los hermanos del sur lo marcaron claramente, el tema era aplicar el artículo 46 de la Constitución, el derecho a la insurgencia. Ahora, algunos dicen, no, pero ya, este, la, ya no hay protestas. No, sí hay, hay un... Hay un, hay un flujo, un reflujo, eh, en esta semana, porque es, es largo tiempo, Estados Unidos tiene muy bien con almagro magro, eh, entonces este, obviamente no es una tarea fácil, pero creo que a falta de eso, o sea, mientras digamos eh, en Lima y en el sur ha habido de repente una, una baja, temporal, pero este para reemplazar eso el norte se acaba de levantar desde el día sábado y eso se viene ocultando hay bloqueos toda la panamericana norte en lo que es Tumbes Pibra está bloqueada en varios tramos y ya se han sumado al, al, al levantamiento popular y se han dado se han dado cuenta no ya prácticamente se ha dado un relevo no el sur descansa un poco y el norte hace lo suyo y, y a mí no me cabe duda de que en mayo históricamente es un mes este, muy, muy, este, con bastante precedentes eh, comenzando del día uno entonces este, que probablemente confluya el sur y, y el norte y e incluso se habla de la idea de la toma de puno y etcétera no entonces este eh, bueno, entonces yo pienso que esa, esa es la salida ¿no? o sea la calle, finalmente se reduce a eso, no hay eh, como eh, reflexionamos con algunos hermanos cuando bajamos a bases, este, o sea el día que nos resignemos a, a no volver a salir a la calle para, para exigir la salida de la usurpadora la salida del congreso ese día habrán ganado a ellos ¿no? pero ese día creo que nunca va a llegar la fórmula es bien sencilla. Bien sencilla. ¿no? Pero sí, claro, sencilla pero bastante dura. Bastante difícil. Es una lucha larga, eh, compleja y difícil. Entonces, este, bueno, hay, hay que empeñarse. Ahí va a desplegar la población todo su ingenio, toda su, su creatividad, seguramente, y, y va a terminar logrando que caiga la dictadura. De estos estas acciones formales o estos pronunciamientos que se logran, sí, coadyuvan, sirven, sirven a lo principal que es la movilización social, me parece, como principal factor para la caída de la dictadura. Lo que se señalaba de que esta larga lucha tiene que ser en varios frentes, ¿no? En varios frentes, lo jurídico a nivel nacional e internacional, pero principal y fundamentalmente la movilización de la ciudadanía. Pero lo que ha pasado de un tiempo esta parte que se han abierto frentes internos, en el que um, hay mucho protagonismo y mucho avivato eh, que está sacando justamente eh, provecho de estos frentes internos que se han abierto involuntariamente por desconocimiento y o oh, por manejo de mucha gente ligada a la derecha que le conviene, divide y reinarás, obviamente, ¿no, doctor? Entonces usted eh, ratifica el hecho de que la importancia de las movilizaciones para hacer de que se respete ese voto del pueblo, ese voto popular, y básicamente se saque a Dina Boluarte. Hay algunas preguntas y, y dicen, no, pero Dina Boluarte también fue elegida, como parte de esta fórmula presidencial. Eh, si yo podría dar lectura, doctor, a algunas preguntas para que usted muy, muy rápidamente pueda dar respuesta desde el punto de vista legal y o político también, ¿no? Eh, a ver, eh, dice, ¿no? Eh, a ver. Dice Emilia Ataco, día a día tengo más respeto por el doctor porque llevo una lucha de establecer el orden jurídico y respeto por la justicia. Nora Vélez, la resistencia y resiliencia del pueblo peruano bien organizado vencerá. Hablan de resistencia y resiliencia. ¿Cómo toma estos dos términos poco conocidos y poco aplicados eh, y puestos en práctica en este momento, doctor? Sí, creo que creo que creo que creo que al final todo se resume en resistir. Todo se resume en esa frase tan sabia, resistir. Y la resiliencia tiene tiene relación con eso, ¿no? Ahora, en resiliencia, digamos estos cuadros que tiene la derecha podrían ganarnos a nosotros. A nuestra gente, bueno, el ejemplo de resiliencia y de resistencia son nuestros hermanos del sur. Yo trato, siempre me dirijo con mucho respeto hacia ellos y trato de aprender de ellos un ejemplo para mí. Entonces, este claro, me parece que ahí está la clave eh, y obviamente pues este, estamos este siempre eh, y están ellos afrontando en su vivencia siempre la adversidad, ¿no? Y decían, eh, y eso es una regla, creo yo, es una ley de que precisamente de las condiciones de adversidad surge la genialidad. No, no, no, no de la abundancia, de ¿okay? ahí no, no va a surgir ninguna, ninguna obra genial, ¿no? Entonces, este... Sí, ahí está la clave de todo. No está que esperemos de que de arriba nos llueva un globo pues, mágico que diga OEA y que va a ordenar lo que nosotros queremos. No, no, no, no es así. No es, no es mesiánico el tema. El tema es que es tarea de nosotros mismos traer abajo esta tiranía. Pregunta y si usted podría dar la respuesta. Dice Gis Lee. ¿Qué dijo el, eh, el Comité, la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA en su comunicado el 8 de diciembre? ¿A qué comunicado se refieren, doctor? Son tantos los comunicados que sacan todos los días los medios y que ya, verdad, uno eh, está también en una confusión grotesca, brutal, eh, aclárenos un poco. Luego dice, este, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también nos dice, y yes, estoy tratando de ser coherente con los mensajes, condena decisiones contrarias al orden constitucional y llama a garantizar la gobernabilidad en el Perú. Eso fue el 8 de diciembre del 2022. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, doctor? Sí, para ellos era, era un comunicado en contra de Pedro Castillo, pues. Claro, por eso sostenemos de que ellos están, eh, ellos están con la dictadura. No, no, no se puede hacer una lectura de que pedían gobernabilidad en el sentido de que permitieran, eh, eh, digamos, este, permitieran a Pedro Castillo gobernar. Incluso dice que. Eh, y quiebre institucional, o sea, le estaban atribuyendo a Pedro Castillo haber quebrado la institucionalidad, por eso es que en, en enero dijeron que Pedro Castillo había dado golpe de estado, por eso es que había que había dado golpe de estado, ¿no? incluso condenó la donde no condenó, dijo que, que lo que Pedro Castillo había hecho es una decisión contraria al orden constitucional, pero no existía ninguna decisión formal, puesto que ese el documento leído por Pedro Castillo no llevaba, no era producto de un consejo de ministros y no llevaba firmas de ministros y por último ni siquiera de él, ¿no? Entonces, ese pronunciamiento por el que nos preguntan, incluso, incluso trata a Pedro Castillo de expresidente ¿no? eh, entonces este y ahí la Comisión Interamericana dice eh, que eh, eh, re reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú, o sea, es decir que reconoce a la policía que había detenido irregularmente a Pedro Castillo Terrones. Al, eh, al congreso que lo vacó fraudulentamente y que le puso la banda pues a la usurpadora entonces eso es lo que, lo que salió el 8 de diciembre y le agradezco por recordarlo a la compatriota o al compatriota ¿no? entonces lo que hizo es salir a condenar y prácticamente en ningún momento eh, planteó de que se le respete el antejuicio a Pedro Castillo en ningún momento planteó que se respete el debido proceso, o sea, ¿qué tal diferencia con este informe que sale ahora del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Entonces, es otra muestra de la parcialización eh, que eh, en la cual incurrió pues la eh, eh, eh, en la cual está caracterizada en la Comisión Interamericana, pues, ¿no? Entonces, este, gracias por por este, recordarlo. Y es importante, precedente. Eh, basta la unidad, doctor. Yo, yo quiero un, un poco, dicen, ¿no? Acá. Así traigan T, T52, nos dice, gracias T52 por estar presente en la emisión de Todo Cambia. Así traigan al mejor abogado, no se va a poder, ya todo esté en las manos populares. El mismo señala, debemos estar recontraunidos para sacar a nuestro presidente. ¿Basta la unidad? ¿Basta la, la, la buena fe de las personas? ¿Basta las recomendaciones de organismos internacionales? ¿Basta ello o qué neces se necesita? Bueno, yo en parte coincido con el amigo... Este... Eh, T-52, ¿no? ¿no? No conocía que había ese modelo de tanque soviético, pero bueno, en fin, ya me voy actualizando, ¿no? Este, eh, el T-34 es el más famoso, creo, el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Eh, coincide en parte con él, o sea, eh, porque, ¿por qué? Porque hay, hay una tendencia también legalista en esta lucha que piensa que el tema, la solución, la tienen los abogados. O sea que si los abogados presentaran más recursos o esto, entonces este, ya hubiera salido. ¿Qué es el problema de los abogados. Y no, eso no es cierto, pues. Es desconocer que hay una dictadura que aplica una consigna política. O que, este, no, pues vamos a traer a tal abogado que dice que tiene sus contactos, ¿no? Entonces, sí son necesarios. Sí, sí, somos, sí somos necesarios los abogados. Eh, porque si me, me diera cuenta que yo no, no, no soy necesario como abogado, me voy a las la manifestaciones. Entonces, este, sí somos necesarios, pero claro, no es lo más importante, como dice T-52. Lo decisivo es eh, la masa movilizada. Ellos son los que van a definir, pero los abogados cumplimos un rol este, complementario, necesario, pero también es cierto, no es, no es la unidad por la unidad, tiene que ser en torno a una plataforma de lucha. Creo que más o menos son cinco puntos que enarbolan los movilizados: la libertad de Pedro Castillo Terrones eh, y los, todos los presos políticos de la dictadura, la expulsión de una Boluarte de la usurpante, eh, juicio y sanción para los asesinos del pueblo, el tema de que eh, una se concrete una finalmente una nueva constitución eh, producto de una asamblea popular constituyente. Y este entonces este, eh, claro, eso se va a definir, pero este, también el otro es, no, o sea, no solo a nivel de los movilizados. Eh, de los abogados, de todos en general, nuestra unidad tiene que ser en torno a principios. No es unirse con cualquiera tampoco, ¿no? O como sea. No es un... eh, lamentablemente, introspectivamente ha salido el doctor de la transmisión. Ojalá pueda volver a comunicarse, pueda reingresar al a la entrevista que le estábamos haciendo a través de Todo Cambia Noticias. Doctor, si nos está viendo, le pido nuevamente clicar en el enlace que le hemos enviado para proseguir con esta importante conversación a través de Todo Cambia Noticias. Esperemos, esperemos el reingreso del doctor Wilfredo Robles y como bien decía, aquí no van a haber salvadores eh, en términos jurídicos. Cuán importante es la unidad del pueblo para que desde las calles, desde la protesta, desde la movilización organizada de todos los sectores populares, puedan, pues, eh, se pueda hacer presión para que se restituya no solamente el orden constitucional, el Estado de Derecho, sino que ser, también es importante que se respete el voto del pueblo, y este voto del pueblo está claramente expresado a través de aquella persona que se eligió como presidente constitucional en unas elecciones, como lo dijeron los organismos nacionales e internacionales veedores en el ámbito um, de aquellos que son designados para ver los procesos electorales, señalaron que era absolutamente eh, transparente, fue ese proceso electoral donde salió electo Pedro Castillo y obviamente eh, la lectura que también se tiene es que de, en claro contubernio, el poder el legislativo con los otros órganos que existen en nuestra patria, poderes del Estado, poderes fácticos, pues eh, armaron toda una eh, muy bien concertada estrategia para eh, imponer desde el legislativo una dictadura, una dictadura que tiene más de 70 muertos, tienen muchos heridos, tienen perseguidos y obviamente una, una uh, población absolutamente movilizada. Que no se sepa esto a través de los medios formales que existen en nuestra patria, eso es otro, otro tema. Doctor, eh, lamentable, usted salió cuando estaba haciendo su exposición, ¿no?, y, y gracias por reingresar a Todo Cambia Noticias. Gracias. Es necesario tener su mirada. Eh, está la credibilidad eh, jurídica del Perú, doctor, a nivel internacional. ¿De cuánto, cuánto se conoce ahora no solamente del de, de ámbito legal, jurídico nacional y también internacional. Es importante tener también lecturas en este ámbito. ¿Cómo ve usted la credibilidad jurídica del Perú en el ámbito internacional? Se congeló. Ah, bueno, eh, adelante, eh, doctor adelante. Sí. Sí, este, claro, el, el hecho de que desde el 7 de diciembre nosotros sostenemos categóricamente que no existe Estado de Derecho en el Perú. No existe Estado de Derecho, no existe un respeto a las normas. Se actúa por consigna política, especialmente cuando se trata del caso de Pedro Castiglones y de la población movilizada en insurgencia. O sea, ahí no se respeta la Constitución, no se respetan los códigos eh, penal, procesal penal, ley orgánica del Ministerio Público, no se, se transcribe todo, todo tipo de normas por cumplir una consigna política. Entonces, este, eh, claro, eh, el hecho es de que no, esto no, eh, esto se negaba o no se reconocía, pero eh, este ha quedado... Eh, digamos, este, va quedando cada vez más claro, creo que el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU sirve a desenmascarar el hecho de que en el Perú no existe Estado de Derecho, porque si juntamos todos estos cuestionamientos, nos llevan a esa conclusión. El Estado de Derecho fue interrumpido a raíz de eh, la el 7 de diciembre, en la vacancia de José Pedro Castillo Terrón Adelante, doctor. Eh, adelante con su exposición. Sí, le decía de que, eh, bueno, este, se está mostrando cada vez más eh, que eh, no existe un Estado de Derecho en el Perú, y este, eso es importante, porque de esa manera... Se demuestra que es una dictadura eh, y este, se genera un aislamiento internacional de la dictadura y eso genera también el, eh, de que se expanda, se extienda el rechazo eh, de gobierno, porque ya hay, bueno, hay algunos gobiernos aliados de la causa peruana que este, rechazan una dictadura, pero... Este, el hecho que ya un organismo internacional se pronuncie eh, va a llevar a que se, se extienda, crezca, digamos, este rechazo a nivel de gobiernos y obviamente también a nivel de pueblos, porque si bien el pueblo peruano es el que va a definir esto, quien lleva sobre sus hombros toda esta lucha, pero también se necesita la solidaridad de los demás pueblos, de las organizaciones sociales, sindicales, que existen en los países, no solo de la región de América Latina, sino a nivel mundial. Eh, doctor Wilfredo Robles, ya para culminar esta conversación en el que se han aclarado algunos puntos que eran necesarios, como el tema del de informe del Comité de Derechos Humanos, que esperemos haya quedado claro para nuestros seguidores de Todo Cambia le pedimos que compartan este espacio. ¿Cuál sería la, el mensaje final que pueda dar usted a los seguidores de Todo Cambia, a los amigos seguidores de Pedro Castillo, para que de alguna manera puedan seguir haciendo resistencia, puedan seguir haciendo incidencia, pero sin hacer de que este, se creen falsas expectativas que dañen la credibilidad no solamente de los medios, sino del equipo de la parte legal, del de, de tema de la unidad básica en un momento tan importante para derrotar dictaduras. Eh, ¿Qué mensaje usted como abogado, como político... Eh, como peruano tendría que dar a, a través de todo cambia a nuestros seguidores Doctor bueno como hay, como ciudadano Sí, bueno este, tenemos que prevenirnos de dos eh, bueno de, de, de, de que nuestra lucha se desvíe y caigamos, no caigamos en el pesimismo pero tampoco caigamos en el fácil triunfalismo, ¿no? entonces este, tomemos las cosas eh, en su real dimensión. Entonces este informe del texto com... exacto, ¿no? ni agregarle nada ni quitarle nada, por ejemplo. ¿no? Entonces tratemos de siempre tener una visión objetiva real de las cosas. Y creo que de esa manera caminaremos eh, eh, pisando correctamente el, el terreno que, que nos ha tocado recorrer ¿no? en esta lucha. ¿no? Y bueno, persistamos con optimismo. La dictadura va a caer, va a caer. Y eso va a posibilitar condiciones para la defensa del presidente Pedro Castillo entonces entonces eh, persistamos moviendo pues no toda la creatividad posible eso es lo que finalmente agregaría y muchas gracias por la doctor wilfredo antes que se retire ese ese informe del comité está colgado en, en algún sitio web eh, hay acceso de, a la población de este informe para que puedan darle lectura Invocándole siempre de que no se caiga lo que ha dicho el doctor Wilfredo, no caer ni en el triunfalismo ni en el pesimismo, y básicamente actuar con mucha objetividad para no crear falsas expectativas. ¿En qué página web está colgada este informe? ¿Cómo podría acceder la población para...? Eh, eh, en todo caso este, yo eh, lo, eh, le compartiría el archivo eh, para que pueda compartirlo con sus oyentes o los que di directamente deseen el, el archivo o el enlace me lo pueden pedir igualmente este, dado que por ahí ya suele que supuestamente la petición que habíamos el, el comité fue declarada inadmisible y eso es una, una falsedad muy grande, seguramente algún otro psicosocial, pero también vamos a compartir el enlace de nuestra petición que está colgado en la página del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ok, y Entonces, también este, como ya lo ha, bueno, este... Wilfredo, como lo ha señalado el doctor Wilfredo Robles, vamos a eh, pedirle que nos envíen el interno y lo vamos a... Colgar este informe para que ustedes, amigos de Todo Cambia puedan tener acceso. Vamos a colgar ese informe tal cual, sin ningún tipo de alteración, menos de interpretación, para que ustedes puedan tener acceso a ello y le den una lectura. Obviamente, no todos somos abogados, no todos tenemos eh, eh, la lectura jurídica um, que se deba de tener, pero ya lo dijo el doctor Wilfredo Robles que en ninguna de sus partes de este informe señalan la inmediata libertad del presidente Pedro Castillo y que esto se va a dar desde las calles, con unidad y objetividad. Las protestas son las que van a hacer caer esta dictadura y, y esperemos que eh, se retorne a ese estado de, antes del 7 de diciembre. Muchas gracias, doctor Wilfredo Robles agradeciéndole y señalándole este espacio uh, como parte de todo este trabajo para dar a conocer con objetividad la verdad desde el ámbito jurídico y político. Gracias a usted, muy buenas tardes a nuestros seguidores en sí. el Perú, muy buenas noches en Europa. Adelante, Hasta pronto. Hasta pronto, Hasta muy pronto. agradecido y un abrazo a todos.